Continuando con la introducción a Python, ahora vamos a ver métodos de control de flujo. Esto es, formas de modificar la forma en que se ejecuta, eh, el orden en que se ejecutan las instrucciones en Python. Una de las formas de control de flujo son las expresiones condicionales, o sea, los, los, eh, lo que es if, como en otros lenguajes. La sintaxis para, estos, eh, para estas expresiones es if, una determinada condición, dos puntos, un bloque de ejecución. La condición tiene que ser una expresión eh, que tenga como resultado verdadero o falso. Y el bloque que se ejecuta debe estar intentado todo al mismo nivel. Ya que es la forma que tiene Python de especificar bloques de código. En lugar de utilizar llaves o otros símbolos como en otros lenguajes, o begin y end, o cosas así. Todo lo que está en un nivel de intentación intenta más adentro corresponde a un bloque de código. Entonces todo lo que está eh, intentado en este caso, después del if, corresponde a la, eh, al bloque de código que va a ser ejecutado en forma condicional. Entonces, Por ejemplo acá estamos asignando en una variable el valor 1, y si esa variable es igual a 1, entonces se ejecuta lo que está dentro del if. Si la variable tomase otro valor, eso no se ejecuta. La indentación que se realiza es eh, con espacios, Generalmente se utilizan cuatro, no importa cuánto sean, solo que todos siempre sean la misma cantidad. Eh, y eh, no tienen que ser tabulaciones. Generalmente los editores eh, especializados en Python, cuando uno aprieta Tab, colocan una determinada cantidad de espacios. Pero bueno uno tiene que tener cuidado cuando uno edita código fuente de Python en otros editores. Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar la función seno de x sobre x y eh, hacer algo en el caso de el, del límite cuando x tiende a 0. Entonces, si eh, x es igual a 0, se ejecuta una asignación que da el valor 1, y si no, o sea, si vale cualquier otra cosa, se eh, calcula seno de x sobre x. Aquí estamos utilizando la función seno, que no es una función definida eh, en forma general para en Python, pero se puede eh, obtener importando el módulo math. Entonces uno importa el módulo math y después en math sin es la función seno. Entonces ejecutando este código eh, se calcula, en este caso se calcularía en el caso del, eh, del else. Eh, el seno no da exactamente cero porque estas son operaciones de punto flotante. Eh, si uno quisiera hacer eh, bloques condicionales con condiciones eh, subordinadas, uno puede poner un if, else if, o sin, eh, sintetizarlo en un elif. Entonces, eh, con esto, por ejemplo, podemos hacer un, eh, un filtro pasabanda, digamos, ¿no? que si es... Eh, Menor que 0, sea 0. Si está entre 0 y 1, sea 1. Y si está por encima de 1, sea 0. Eh, bueno, como no está definida la variable da un error, pero no es un, no es un problema del lenguaje. Eh, en algunos casos se puede reemplazar el, esta expresión condicional... Una, una única, con una única línea de código eh, utilizando el operador condicional, que lo habíamos visto en la, línea, en la lista de los operadores, es eh, uno de los operadores ternarios. Ese operador que está indicado en la tercera línea acá del código es esta condición si se cumple. O este resultado si se cumple esta condición, y si no esta, este otro resultado. Es similar al operador eh, sino de pregunta en C, por ejemplo. Entonces esto realiza el mismo cálculo que se había hecho previamente, eh, pero en una única línea de código. Otra forma de control de flujo son las excepciones, que es el manejo de errores, que permiten el manejo de errores en Python. Eh, el manejo de errores permite eh, controlar el flujo del programa en caso de que algo inesperado suceda. O en algo, no necesariamente inesperado, pero es algo que eh, el bloque de código, o la rutina de, que nosotros realizamos, no está preparado para resolver. Por ejemplo, si en una operación matemática se divide por cero, o se realiza una operación inválida, la operación matemática en sí no puede devolver un valor, digamos. Devuelve un error. Y en función de que ese error sea significativo o no para la, el código que lo llamó, decidirán qué hacer, digamos, ¿no? O, por ejemplo, si uno trata de abrir un archivo y ese archivo no existe, el programa devuelve, o la rutina que trata de abrir el archivo devuelve un error, y la rutina que lo llamó decide qué hacer. Pedir un nombre del archivo nuevo, eh, volver a intentarlo, etc. La forma en que se escriben escribe estos bloques de código para excepciones es similar al if, pero sin una cláusula condicional, porque la cláusula condicional va a ser la generación del error. Y eh, tienen una cláusula try y un bloque de ejecución, que puede o no generar un error, y después una, un bloque except, que es el, la, el bloque de código que se ejecuta en caso de que haya ocurrido un error. Entonces, por ejemplo, vamos a forzar un error de división por cero. Entonces ponemos... 0 en la variable x y tenemos un bloque de ejecución de código que es la división de 1 sobre x. Eso, eso va a dar un error por, porque es una división por 0. Entonces, al ocurrir ese error se, eh, se ejecuta el código que está en el um, en el bloque except y eh, se imprime un mensaje de error. Eh, uno puede eh, especificar qué tipo de error quiere, eh, quiere eh, captar digamos quiere manejar utilizando lo que se denominan excepciones que son eh, es un tipo de variable un tipo de datos que es eh, generado cuando se producen los errores es básicamente un mensaje interno de error entonces eh, si eh, generamos esta división por cero, el error que vamos a dejar es cero division. Entonces, en realidad, haciendo una excepción para cero eh, division error, vamos a capturar los eventos en donde ocurre ese error. Mientras que el resto de los errores, por ejemplo, una función no definida, no van a ser capturados por ese por ese bloque de código. Entonces uno puede definir qué hacer en el caso de una división por cero y, eventualmente, eh, hacer otra cosa si es algún otro tipo de error, digamos, ¿no? eh, Por ejemplo, puede ser una división por cero porque hay algo que está mal inicializado, y realizarlo bien, corregir ese valor, o eh, alguna otra situación. Lo importante de esto es que normalmente el código trata de resolver por sí mismo los errores que, puede, que entiende digamos, para los que tienen resultados y eventualmente dejar los errores para los que no tiene una solución de default. Entonces eso va a ser pasado al, al código que lo llamó y el código que lo llamó puede decidir qué hacer con esos errores. Porque puede ser significativo o no ese error y eventualmente si, si no tiene forma de resolverlo, Terminará como un error de ejecución y cortará la ejecución del programa y se lo pasará al usuario. ¿verdad? El usuario decidirá qué hacer. ¿verdad? Pero es una forma de escalonar la resolución de errores en los programas de Python. Bien. La otra forma de, de control de flujo en Python son los bucles. O sea, la ejecución repetitiva de, eh, de bloques de código. Una de las formas que... Que existen en Python para esto son los bucles while que toman una condición y mientras que esa condición sea verdadera, el bucle se ejecuta. Como ejemplo de esto, acá tengo un pequeño bloque de código que eh, genera números aleatorios entre 0 y 1 utilizando la función random del módulo random, import random, carga el módulo random y del módulo random se llama la función random, por eso es random.random. .random. Cada vez que se llama la función random por random random, esta devuelve un eh, número de punto flotante aleatorio entre 0 y 1. Y lo que hacemos es eh, pedir, que, eh, pedir un, número, un nuevo número de punto flotante y seguir, eh, seguir eh, pidiendo el número flotante, incrementando este contador i hasta que encontres un número de punto flotante mayor que un determinado límite, ¿no? Entonces, mientras que los valores que encontramos sean eh, menores que el límite, sigue solicitando valores. Entonces, en promedio, como es una variable uniformemente distribuida, para un corte de 0,9 va a necesitar alrededor de 10 valores, eh, pero uno en principio no sabe cuánto... cuántas eh, números va a necesitar, digamos, ¿no? Es una, cuestión, es una cuestión de suerte porque hay de por medio una función random, ¿no? Ejecutamos una vez era 10, otra vez fue 4, otra vez fue 23, digamos, no, la cantidad de veces que se ejecuta el, el bucle es, eh, es variable. Y uno no tiene forma de saber cuántas veces se va a ejecutar esto. Eh, la otra forma, digamos, si uno sí sabe cuántas veces se va a ejecutar algo, o quiere ejecutarlo sobre un conjunto de, de valores que ya, que ya tiene, uno puede utilizar un bucle FOR. Que es un poquito distinto a los bucles FOR de C o de FORTRAN, digamos, porque no solo toman eh, un número entero de índice sobre el cual se hace la iteración, sino que toman muchas otras cosas. Por ejemplo, uno puede hacer un FOR basado en un string. Y este es el primer ejemplo que tenemos acá. Eh, lo, que, lo que hace es tomar el string y buscar una, un ítem a la vez de, ese, eh, de esa cadena de caracteres. Entonces la ejecución de este bucle de código es recorrer los índices del primero al último de toda la cadena de caracteres. Lo mismo sucede con una lista. Se recorre, un conjunto se recorre, el conjunto no tiene orden, eh, así que en principio uno no tendría por qué verlos en un determinado orden. La tupla sí, siempre se va a ejecutar en un determinado orden, y el diccionario también, el diccionario se recorre y... Eh, Básicamente, esta forma de, eh, de hacer un for con un diccionario recorre los, las claves, los keys del diccionario. Lo que no se puede hacer es eh, utilizar como índice algún tipo de datos que no sea iterable, o sea que no tenga indexación. Por ejemplo, si uno pone un número entero, intenta eh, utilizarlo como eh, como iterador de la, del bucle for va a tener un error porque este valor entero no es iterable, o sea, uno no puede ejecutar el bucle for para ese único valor. Uno podía, por ejemplo, hacer una tupla que contenga únicamente o un, una lista que contenga únicamente ese valor entero, pero no, eh, no eh, ejecutarlo de esa forma. En el caso del diccionario, como habíamos visto recién, la iteración por default se realiza sobre las claves y uno puede eh, utilizar las claves para acceder también eh, a los valores. ¿No? O sea, el for x en diccionario va dando cada una de las claves del diccionario, y diccionario entre corchetes x da el valor que le corresponde. Si uno quiere acceder directamente al clave y el valor, uno puede utilizar... Eh, el método items del, eh, del diccionario lo que hace el for en, esta, en este caso es para cada una de las llamadas des, del loop devuelve una una tupla de dos valores que son cada una de los pares clave eh, clave valor clave valor clave valor entonces por ejemplo en este caso es 1a uno 1 uno y a se asignan a las variables X e Y en esa iteración del for, y eh, después son utilizadas. Entonces en cada iteración hay nuevos valores de X y e Y que corresponden a los pares clave-valor del eh, diccionario. Si uno quisiera hacer una iteración sobre un rango de valores al estilo de los bucles de for en lenguajes tipo C o do en FORTRAN, uno puede utilizar la función RANGE que es una función que devuelve un iterador, un iterable de enteros sobre los que uno puede aplicar el, el bucle for. Entonces uno utiliza esta función range con un principio, con un fin, y cada cuantos quiere que se ejecute, ese cada cuantos es opcional, y eh, el, lo que se obtiene es un rango de valores y eh, uno puede... Eh, operar sobre esos valores enteros. Algo que que uno se ve muy tentado viniendo de otros lenguajes es utilizar este tipo de sintaxis para después llamar a los índices de una lista. No conviene hacerlo. Eh, para eso existen los iteradores directamente sobre las listas. Eh, estos iteradores se pueden utilizar también para generar listas, esto es muy útil eh, y a esa forma de generar listas utilizando bucles se le llama eh, list comprehensions. Por ejemplo, acá vamos a generar una lista de eh, 100 números aleatorios y eh, buscar después de ellos lo que son divididos por 3. Entonces, creamos dos listas vacías. Hacemos un iterador eh, que eh, vaya desde... 0 a 99, digamos, ¿no? Que, que, tome, que tome todos los valores eh, para el rango de para un rango de 100 valores y que genere un número aleatorio entero entre 0 y 1000. Acá estamos llamando, importando el módulo random y del módulo random llamando la función randint, que es devuelve números enteros aleatorios en un determinado rango de, de valores, en este caso 0 a 1000. Y agregando al final de la lista B. Después. Para cada uno de los valores de la lista de B, si eh, eh, x es divisible por 3, eh, acá hay una aclaración. Yo debería hacer esto con una comparación igual igual a 0, pero porque estrictamente x dividido 3 no devuelve falso, pero eh, vamos a ejecutarlo, no debería ser esto. Eh, y si, o sea, recorro todos los valores de B y si el valor X, que es uno de los de B eh, al, al dividir por 3 no tiene resto se agrega a la lista de A entonces A va a ser una lista de eh, los números aleatorios divisibles por 3 que estaban en la eh, lista anterior ahora Generamos acá dos listas, la lista B de números aleatorios y la lista A que toma los números aleatorios de B y se fija si son divisibles por 3. La primera lista se puede generar con esta línea de código, que es algo parecido al operador IF, digamos, es toda una sola línea. Eh, y lo que se hace es encerrar en corchetes, porque esto va a terminar formando una lista, eh, lo que se quiere ejecutar, que es, en este caso, no depende de ninguna variable, digamos, es simplemente una llamada random, para valores de J que están en el rango de 100. Entonces esto repite 100 veces, esto, o sea, esta condición se repite 100 veces, esta línea de ejecución, esto se ejecuta 100 veces y genera 100 números aleatorios. Entonces esta línea de acá, este List Comprehension, produce una lista de 100 números aleatorios entre 1 y 1000. Y después, lo siguiente, que es el valor de X para X en B. ¿No? Es una lista que contiene los valores de X para X en B. Los X que están en B. Si X eh, dividido 3, el módulo de, X dividido, de eh, X dividido 3 es 0. O sea, si X es divisible por 3. Esto también genera una lista de números aleatorios es divisible por 3. También se podría meter todo esto en una única lista, digamos, reemplazando B por la definición de el, de, el, eh, de la lista B, digamos. ¿no? Esto permite hacer expresiones muy compactas de... Eh, el código, fíjense que algo que originalmente ocupaba 10 eh, líneas, acá está en una sola línea, digamos, pero uno tiene que tener cuidado porque a veces estas cosas terminan oscureciendo un poco el código. Eh, estas, mismas, eh, estas mismas list comprehensions se pueden a a aplicar a conjuntos y a diccionarios, o sea, si uno hace lo mismo que un... Eh, que en una definición de la lista, pero utilizando llaves en lugar de, eh, de corchetes, puede hacer una, una set comprehension, digamos la creación de un, de un conjunto en una única línea de código, eh, o bueno asignando eh, valores, por ejemplo acá que la clave sea x y que el valor sea 2x, crear un diccionario que tenga ese conjunto de claves y, eh, y valores. Bien. Finalmente, eh, también dentro de lo que es el control de flujo, si uno quiere separar una determinada rutina y transformarla en una función independiente para hacer un poco más portable el código, uno puede definir funciones utilizando la palabra clave DEF. DEF espacio, la definición de la función, tomando con, eh, entre paréntesis las eh, variables que recibe la función. Dos puntos, esta es la definición de variable y lo que está a continuación eh, intentado es la ejecución. Por ejemplo, acá estamos definiendo la función eh, seno de x sobre x, eh, diciéndole que devuelva eh, un, eh, un valor 1 para el caso de... El, ...del límite de cuando x tiende a cero. Eh, el bloque de ejecución era un if como el que habíamos utilizado antes... ...y finalmente, para eh, devolver un valor se utiliza la palabra clave return. La función después se llama... Eh, ...poniendo separados con comas los distintos parámetros que toma la función. Esto podría tener también otros parámetros... B, C, lo que fuera, digamos, si los necesitase, y en ese caso uno tiene que tomarlos, eh, pasárselos con coma. Eh, los parámetros que son opcionales se pueden colocar con algún valor default, por ejemplo, supongamos que yo tengo un parámetro b y ese parámetro b toma como default 0, 1, eh, por ejemplo, y yo quiero multiplicar todo esto por b. B por... B por... Si lo ejecuto, funciona igual, pero yo puedo pasarle un segundo parámetro b que sea esa constante de multiplicación. Que puse en el código o sea si como la definición de la función tiene una, un parámetro que tiene un valor por default si yo no lo asigno en el momento de utilizar la función no es necesario es un parámetro opcional pero eh, puedo pasárselo eh, lo cual me da flexibilidad en el llamado de las de las funciones Bien, con esto terminamos eh, el segmento de control de flujo.